la bienvenida y agradecerles por su atención el día de hoy. Buenas tardes en España, buenos días aquí en, en México. Y hoy, aquí invitado por el profesor José Miguel, les quiero compartir una experiencia que viví hace algunos años que tiene que ver con mi área de, de, de experiencia, mi área que es el desarrollo de software esta charla se titula El rol del software en la mejora de la sociedad, eh, proyectos de, de acción social. Yo soy Edgar Fernández, doy clases en la Universidad Anáhuac de Querétaro, aquí en México, para las áreas de ingeniería en informática, ingeniería de software. Y también soy consultor en ingeniería de software para pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues, yo veo cómo sueño y pienso en software la mayor parte del, del día. Y por lo mismo quisiera iniciar preguntándoles. Todos estamos acostumbrados actualmente a convivir y a usar software. Lo estamos haciendo en este momento para comunicarnos. Tenemos un dispositivo en la mano que corre con software y usamos software todos los días. Y quiero preguntarles y, me, y escucharles sus respuestas a estas preguntas. ¿Por qué existe el software? ¿Para qué se hace? qué es lo que motiva el, que se inicien proyectos de software y quiénes se benefician con el software. Me gustaría escucharlos. A ver, yo, Juanfe, eh, sí. en primer lugar, me llamo Felipe y vengo de la Universidad Francisco de Vitoria. Uh -huh. Y pues vengo de un módulo de grado superior de desarrollo de software. ¿Sí? Y en primer lugar, los que se benefician de ellos son las empresas porque facilitan a, sus, a los usuarios a que, a manejar de manera más ágil y fácil sus plataformas, con lo cual eso de cara a más usuarios, o sea, de cara al boca a boca, hace que sea mucho más fácil, más fácil captar nuevos clientes. Muy bien, sí. ¿Quién más nos comparte sus ideas? Pues eh, a mí se me ocurre también, eh, pues bueno, José Miguel Muedano, profesor de, de la Frente Escritoria, eh, todo lo que es la, la, la automatización de procesos con el software, ¿no? Generar eh, algoritmos eh, y generar programas que faciliten, eh, bueno, pues, eh, procesos empresariales y también mejorar la vida de, de algunos bueno, consumidores, clientes o de, o de algún colectivo en concreto, ¿no? De la sociedad. Uh -huh. Usamos el software todos los días y los que nos dedicamos a, a, a él, más o menos, y yo se los platico como mi experiencia, lo vemos así. El software, lo pensamos y decimos, es un negocio, es un producto. Como mencionaron Juan Felipe y José Miguel, generalmente las empresas inician proyectos de desarrollo de tecnología para facilitar sus operaciones quieren hacer algo más rápido quieren alcanzar más clientes más personas quieren reducir sus costos quieren un beneficio que va relacionado con el negocio también hay empresas que se dedican a vendernos el, el software a veces el costo no nos lo no nos recae directamente a nosotros como usuarios pero estamos contribuyendo a que ese software esté generando algún ingreso, alguna situación de negocio. Sigue siendo un producto. Hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones que no lo utilizan directamente como un negocio, como las ONGs, como el mismo gobierno, que a través de plataformas o a través de desarrollar nuevos, eh, nuevos productos de software, les sirven también para sus operaciones. El gobierno, pues, para perseguir cuestiones con la seguridad de, de sus gobernados, la salud, el, el cobro de impuestos, el seguimiento de finanzas, etcétera. Todos estos siguen un esquema muy parecido al eh, que les muestro en esta, en esta diapositiva. Siempre hay alguien que tiene un interés de iniciar un proyecto y un contrato de por medio para que alguien lo desarrolle, una relación comercial. Esta relación comercial puede ser con alguna organización externa, una empresa que se dedique o un equipo que se dedique exclusivamente a desarrollar software y por lo tanto viva de ello, o bien que se forme internamente dentro de la misma organización esos grupos, esa, esos equipos que se encargan de desarrollar software. Organizaciones cliente y proveedores del software. Y en esos contratos vamos a ver cosas como presupuestos, inversión, el retorno de la inversión, varios análisis que son los que al final motivan el desarrollo del software. Es decir, en el software estamos habituados, estamos acostumbrados a verlo, a verlo como un bien, como algo que nos va a ayudar en una situación comercial. Algunos podrán pensar, oye, pero existe algo como las iniciativas de código abierto, el open source, donde básicamente el producto, que es el software, se regala. Tú no tienes que pagar por él, tú no tienes que pagar por instalarlo, no tienes que pagar por utilizarlo y tampoco tienes que pagar por las actualizaciones. Y básicamente cualquiera de los de los otros actores que ya les mencioné, puede utilizar y ha utilizado eh, herramientas como esta. Ha habido gobiernos que han desechado completamente el sistema operativo de Microsoft para hacer, hacer toda su operación sobre Linux, sobre Unix. Eh, en vez de utilizar las herramientas de Office, están utilizando LibreOffice. Y pues básica, prácticamente casi toda la red actual corre sobre sistemas operativos Linux, que son de código abierto. No, eh, no se cobra por utilizarlo, sin embargo, los que participan ahí no siempre están de manera altruista. Es decir, hay organizaciones que, sí, aquí está el programa, es todo tuyo, lo puedes descargar y emplear e incluso modificar si así lo quieres, pero sabemos que vas a necesitar que te enseñe ciertas cosas que te comparta cierta información de cómo está construido que te enseñe a utilizarlo a configurarlo a mejorarlo o bien que yo lo haga por ti y esos grupos generalmente o las iniciativas open source tienen esa intención detrás nuevamente algo comercial algo que nos mueve como negocio nosotros no te cobramos el producto pero el servicio Detrás de, de él es el que a nosotros nos eh, beneficia. Siempre hay alguien que lo hace con esa, con esa intención. Entonces, motivaciones para que exista el software económicas contribuye a generar dinero, ya sea aumentando ingresos o reduciendo los costos. Motivaciones personales contribuyen al bienestar individual como esas aplicaciones que nosotros utilizamos para tener una rutina de ejercicio, aquella que nos da consejos de nutrición, de salud, incluso con, con cuestiones del ambiente. O algo tan sencillo como tener nuestra agenda en una aplicación de software, nos da bienestar. Y hay motivaciones políticas, labores del gobierno, labores de organizaciones no gubernamentales, que a través de ellos, como nos dijo José, José Miguel, facilitan o ayudan a alcanzar ciertos objetivos de, de ellos. Ok. Yo les quiero plantear esto para que lo reflexionen un poco. ¿Cómo le haríamos o cómo sería el software, cómo sería la existencia del software si la motivación fuese la sociedad en sí? Es decir, las personas. ¿Cómo, ¿Cómo sería algo donde, cómo sería el software o los proyectos de software si la motivación solamente fuese la sociedad? Y aquí me gustaría escuchar sus ideas. Pues a mí me parece que el software perdería muchísima calidad porque al final la, uh -huh. el mundo se mueve por dinero, con lo cual uh -huh. si yo, yo hago un software eh, para las personas a lo mejor como, como no soy una persona como Chemi, que es muy dado a. Pero como no soy una persona como Chemi, que es muy dado a ayudar a las personas, creo Ajá. que no serían productos de calidad. Ok, tendríamos software, pero no sería software de calidad. Gracias, Juan Felipe. ¿Quién más nos comparte sus ideas? ¿Cómo sería el software si la motivación fuese la sociedad? A mí se me ocurría a lo mejor eh, responder necesidades eh, reales, aunque bueno, pues eh, a lo mejor no he enfocado tanto al beneficio, sino enfocado a algo a responder una necesidad real, donde bueno, pues el software estuviera eh, un objetivo muy claro de, de mejorar la vida de unas personas. ¿no? Se me ocurriría. Y luego lo segundo puede ser pues puede ser negocio o no pero no sería la, la, la primera pregunta ¿no? Si estuviera enfocado a la persona. Bien dejé de escuchar a José Miguel. Bueno, alguien más nos comparte su, su idea respecto a esto. Ok, nada más para confirmar, ¿los demás me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ok. ¿Ya te tenemos de regreso, José Miguel? Estoy aquí, estoy aquí. Así es que te dejamos de escuchar un momento. Ok, Bueno. Yo como ingeniero de software que se dedicó al desarrollo o a la consultoría, también mucho tiempo creí que la única motivación del software tenía que ver con el negocio, con las eh, actividades económicas, como decía Juan, Juan Felipe, que solamente movido por el, el, el dinero. Sin embargo, quiero compartirles hoy una experiencia que viví hace unos pocos años, donde a través de software se perseguían otros fines si sí había un componente de negocio por allí ahorita los, les describo cómo funcionaba eso pero en realidad la intención era mejorar la sociedad los proyectos eran orientados específicamente a una mejora de la comunidad a una mejora de las personas donde se hacía software enfocado a atender alguna problemática de la comunidad en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de educación, de medio ambiente o de algún otro aspecto que nos interesara como comunidad. Y también permitir que grupos de personas que históricamente han sido marginados se puedan convertir en líderes y resuelvan problemas de manera creativa e introducirlos al mundo de la tecnología. La iniciativa de la cual les hablo, de la experiencia de la cual les hablo, eh, se conoce con el nombre de Technovation. Particularmente, una división que se llama o un programa que se llama Technovation Challenge, dirigido específicamente a niñas, niñas en edad eh, escolar, eh, escolar básica hasta media media superior, y Déjenme describirles cómo funciona esto, porque el enfoque es software, pero no es un software meramente comercial. El enfoque con el software es completamente distinto. Esta iniciativa, que el día de hoy se llama Technovation Girls, antes se llamaba Technovation Challenge y previo a eso Iridescent, es un programa hecho para que las niñas en estas eh, edades tengan acercamiento, interés y motivación por continuar en carreras académicas STEM, de ciencias de tecnología, de ingeniería, de matemáticas y relacionadas. Es una iniciativa completamente libre de costo para todos los participantes y las retan a que en un espacio de unas pocas semanas que, eh, sean capaces de desarrollar una aplicación móvil. Esta aplicación móvil es que en 12 semanas vean un problema de su comunidad, piensen cómo resolverlo a través de una aplicación de tecnología, desarrollen esa aplicación, hagan o ideen cómo, eh, cómo hacer sustentable esa aplicación de modo que pueda seguir funcionando y eh, eh, tener financiamiento o dinero detrás para que pueda seguir funcionando y además, la presenten con otros equipos que hagan una, una competencia por allí para eh, ir desarrollando otro, otro tipo de habilidades. ¿En qué tipo de, de problemáticas o en qué tipo de situaciones pueden elegir problemas o analizar situaciones que beneficien a la comunidad? Salud, medio ambiente, educación, seguridad, conciencia social. Por ejemplo, eh, hay aplicaciones que... Una, una aplicación que llegó a las finales eh, mundiales en de mexicana fue una aplicación que facilitaba el voluntariado. Es decir, personas que decían yo quiero, yo quiero dedicarme a el programa o en, involucrarme en programas de voluntariado, pero no sabían cómo. Entonces, esta aplicación facilitaba que quien ofrecía esos programas lo, lo acercara a las personas que quisieran y los y los conectaba. De, esa, de esas formas. El equipo que a mí me tocó, del que yo tuve, yo tuve la oportunidad de ser mentor, estaba pensando en medio ambiente. Cómo enseñarle a las personas a reciclar a través de una, de una aplicación móvil o también de temas de derechos humanos. ¿Cuál era el reto? Estamos hablando de niñas entre los 9 y los 16 años que pues, si recuerdan su infancia, la mía ya es un poco más lejana que la de ustedes, los intereses que tenemos en, eh, entonces, pues probablemente ahora sí sean tener un teléfono, pero más que para us usarlo con fines de, de, de desarrollar y mejorar la comunidad es jugar, conectarme con, mi, con mis amigos, otras cosas. Aquí estamos hablando que a las, a las niñas se les eh, ponía el reto de, Aprender a resolver problemas de la sociedad. Aprender a programar todo esto con herramientas gratuitas. Las aplicaciones se programan ya sea con el Android Studio o con una herramienta hecha por el MIT que se llama App Inventor, en la cual es de acceso, a acceso gratuito. Que aprendan a iniciar o cómo es la estructura de un negocio para proponer cómo hacer su aplicación autosustentable, que no dependa de alguien externo que genere un modelo de negocio que la permita existir, que la permita mantenerse activa y aprender a expresar las ideas. La, el proyecto lo tienen que vender, lo tienen que presentar de una manera que convenza a la gente de que este proyecto es viable, debe de existir y debe de, apoyarse para que se desarrolle de manera completa. Los que nos dedicamos al software sabemos que 12 semanas para una aplicación puede ser muy poco tiempo, así que el desarrollo queda al nivel de prototipo, prototipo funcional. Tienen que entregar algo que demuestre que la, la aplicación se puede desarrollar y que realmente eh, existe la forma de hacerlo. Y a partir de allí el modelo de negocio debería de permitir desarrollarla en la realidad. Y a eso sumen el componente de hacerlo en inglés, porque aunque las comp la, la competencia es regional, empiezan en su comunidad, después hay una región que involucra más, eh, más equipos, una competencia nacional para llegar a una competencia internacional. Esto es lo que tienen que hacer, pero pues aquí me podrás estar diciendo, oye, habíamos dicho que esto no era eh, económico, pero tú acabas de mencionar por allí que hay que hacer un negocio de esto. Sí, es verdad, sigue habiendo una situación que dice, si no hay dinero detrás de la aplicación, si no hay dinero atrás del proyecto, no es viable, pero... Insisto en que la iniciativa o el, el enfoque y objetivo de esta iniciativa no es el proyecto de software en sí, sino todo lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, en el centro están las niñas. Niñas de cualquier condición. No se, no se enfoca a, una, a, a, a un grupo social en, en específico, simplemente dice niñas en el, en esta, entre estas edades que quieran participar, las ponemos en el centro y qué acerca o, o qué es lo que mueve toda esta iniciativa, un conjunto de mentores. Yo participé como mentor, mi labor era ir ayudándoles a resolver problemas o a ir encontrando cómo dar el, el siguiente el siguiente paso y mantenerlas en el enfoque. Mentores. Cada equipo tenía un, un mentor, todos los mentores son voluntarios y de diferentes áreas. Yo entraba como mentor por el área, en mi, en mi experiencia en tecnología, pero teníamos mentores amas de casa, teníamos mentores profesores de humanidades, teníamos mentores dueños de negocio, teníamos mentores que simplemente un día escucharon la iniciativa y dijeron, yo quiero participar, un montón de recursos, recursos bibliográficos, recursos eh, tecnológicos, recursos físicos, quienes no tenían computadoras, eh, se movían las cosas de modo que todos pudiesen tener acceso a una computadora conectada a internet para trabajar. Acceso a una red de expertos, expertos que hablaban de ventas, de negocios, de inglés, de la sociedad, todos ellos también participando de manera voluntaria, aportando todas estas ideas, todo este conocimiento, todo lo que podían para que ese proyecto eh, pudiese existir. Agregarles los conocimientos de programación, porque los, uh, varios de aquí sabemos programar, pero todos sabemos que iniciar la programación es un paso que requiere cierta disciplina, un, un, un trabajo. Entonces, es acercarles también esa capacidad, porque la aplicación la, deberían, la debían de crear ellas. Nadie debía de intervenir en resolverles algún problema. Y también el involucramiento de empresas, que también de manera altruista aportaban algunos de los recursos que les acabo de mencionar. Todo este movimiento, reiterando, en el enfoque de convertir a, esta, a estas niñas que probablemente pertenecían a un grupo marginado, a un grupo que no se le toma en cuenta muchas de las veces, en eh, niñas que son líderes, que se expresan correctamente, o que se expresan en varios en, en otro idioma o que se expresan de manera fluida para exponer sus ideas, que tienen confianza, tanto en, desarrollan la confianza en ellas y también su familia lo hace porque las presentaciones son públicas, El, se van haciendo ensayos de la, de la presentación, los últimos dos son en, en, en público, con jueces reales, con personas que acuden además de sus familias y tienen que hacer su presentación, es decir, toda la confianza que ganan, todo aquello que orienta o nos lleva a que estas niñas cambien su condición para alcanzar algo nuevo, para que accedan a algo a lo que originalmente no, no habrían podido hacerlo si las dejamos como, como, como, como estábamos. Esto es pues, lo que se conoce como la movilidad social, permitirles ver, que lo vivan, que tengan esa experiencia de decir, mira, esto sí se puede hacer y tú lo puedes hacer. De hecho... Había, no todos los equipos podían completar el proyecto o el reto en el tiempo establecido. El, la fecha de entrega, el cierre era muy estricto y si lo excedías, pues ya no había posibilidad de, de, de entregarlo. Mi equipo en aquella ocasión se quedó a 20 minutos de poderlo, de poderlo completar. Pero aún así el equipo estaba muy orgulloso porque decían, vean todo lo que hemos logrado. En enero, que comienzan los, lo, el reto, al mes de abril, de nada, tenían una aplicación cuando ninguna de ellas sabía programar en el pasado. Lo habían presentado en inglés. Cuando solamente una de ellas hablaba inglés, las otras dos ayudaron a hacer el, la presentación brevemente en, en inglés. Tenían una idea de negocio, tenían un plan de negocio. Tenían tres presentaciones hechas ante público eh, cuando antes, antes no lo hacían. Y créanme que esto realmente cambia porque, miren, les voy a mostrar un video. Este es el video de su evolución. Este es mi equipo. No se ve, no se escucha. ¿Solo se escucha? Bien, sí. les voy a prestar la, la liga. Estaba, estaba como bloqueado, estaba congelado, pero sí es sí, el sí, sí, sí, sí. Déjenme, se los comparto por pantalla. Ahí está. Eso fue lo que consiguieron en un espacio de 12 semanas. De nada a tener un plan de negocio, a tener una aplicación. Realmente programaron la aplicación. No, no fue una, una idea, no fue algo este, que quedó en, una, en, en papel. Ay. Se quedó el video acá sino de que realmente construyeron un proyecto, tenían algo listo para funcionar. Y tan es así que creyeron en lo que hicieron, que logramos el propósito, que era cambiarles la perspectiva, acercarles una realidad distinta. Una de ellas era, era un equipo de tres, estaba por terminar su preparatoria y no tenía intenciones de continuar la universidad. Después de este proyecto, decidió continuar estu eh, estudiando una, una carrera profesional, porque dijo, ahora quiero mm, llevar, llevar esto, tengo la intención de hacerlo, aplicó y fue aceptada en una de, de las universidades. Entonces, este, esta iniciativa, a mí me, yo me acerqué porque uno de mis colegas profesores de la, de la universidad me invitó, accedí porque... Yo venía de la, de la idea de que el software es negocio, pero en ciertos momentos todos nosotros tenemos esa inquietud, esa intención de decir, oye, ¿qué puedo hacer por mi comunidad? ¿Cómo puedo hacer que mi comunidad sea mejor si yo lo que sé hacer es esto? Y entonces esto nos permitió ver que, aunque algo originalmente siempre ha sido visto como una... Como un negocio, como algo que nada más es movido por negocio, podemos darle otro giro, podemos utilizarlo como un medio para que la sociedad sea mejor. Varias de las aplicaciones que han estado aquí existen y funcionan para, para fines sociales, para fines de la comunidad, pero acercar o hacer este trabajo es todavía más importante que el software en sí. Como decía eh, Juan Felipe, Sí, probablemente la aplicación que hicieron no era de la mayor calidad, pero ese no era el objetivo completo, eso no era lo que nos interesaba primero, sino su desarrollo como eh, personas, su desarrollo como eh, nue nuevos integrantes de esta sociedad que a la larga iba a generar ese efecto en cadena para mejorar todavía a los demás. Y bueno, esta es la experiencia que les quería compartir me gustaría pasar a escucharles ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber más sobre esto. Bueno, yo, yo, Carlos, primero darte las gracias por, por la clase y por la presentación. Eh, la verdad que es muy bonito. Bueno, pues eso, ver ver cómo alguien pone al servicio de los demás pues su talento y su conocimiento y sobre todo para, para iluminar a otros y, y motivarles, ¿no? porque me, me ha sorprendido de que una de las alumnas que no quería seguir estudiando y viendo pues, este proyecto, que, que es un proyecto corto en el tiempo, pero le, le entusiasmase entusiasma, entusiasma, entusiasma, tanto como para continuar ¿no? eh, sí, estudiando. ¿no? Eh, yo te quería preguntar, Edgar, eh, bueno, aparte de darte las gracias, ¿Este proyecto de, de Tech Days, que se hace todos los años, eh, ya forma parte de, de un proyecto que se repite? O, ¿Y si es internacional? si ¿Hay gente que se puede apuntar de, de en otros sitios? Sí. sí, el proyecto es anual. Eh, aquí sí. tengo la dirección, si tú accedes a technovationchallenge.org. Ahí viene, ya están cerrando esta etapa de 2021 porque habitualmente inicia en enero y contamos 12, 12 a 20 semanas a partir de, de una fecha en enero. Ya están cerrando las etapas regionales y nacionales, entonces en junio, julio serán las internacionales, pero eh, dependiendo de la, de la región, se, la, como es voluntario, las personas mismas pueden anotarse allí en, en technovationchallenge.org como mentores, como jueces, como organizaciones que, que, que aportan recursos. O puede, eh, probablemente en tu región ya existe un grupo que lleva la iniciativa. Aquí en, aquí en México tenemos tres, una en Ciudad de México, una aquí en Querétaro y una en Guadalajara que es un, eh, los grupos son los que se encargan de ir llevando, promoviendo y promocionando esto, para invitar a mentores, para invitar a patrocinadores, para invitar a quien, a quien se quiera involucrar y también para orientar a los padres de familia, porque pues eh, con, la, con la pura información que hay en internet, muchos padres de familia no saben si es un programa para, su, para sus hijas o no, entonces se encargan de hacer estos, estos movimientos. Si a alguno de los aquí presentes le interesa participar, reiterando, en, no sé si en, en, en España, probablemente sí, haya sí. grupos regionales. Pero si quieren iniciar, sí. pueden anotarse como mentores. En eh, TechnovationChallenge.org, ahí encuentran una opción para registrarse como mentores. Y ahí van a encontrar grupos y equipos que necesitan un mentor. Sí, estoy viendo aquí en España hay cuatro, eh, cuatro sedes, Zaragoza, Valencia, Murcia y Madrid. Y en Madrid es una, una, una chica que se llama Verónica Calindia Fernández. O sea que sí, sí, sí hay cuatro lugares aquí. No, no, no los conocíamos. Sí, yo tampoco los conocí hasta que me los acercaron así. Me un día ahí. Y... Este, y ahí estuve, Era, íbamos los sábados a trabajar con las niñas para que tuvieran clases de programación, de inglés, de, de negocios y, y este, dedicamos prácticamente toda la mañana del sábado. Bien, ¿alguien más tiene otro comentario, otra pregunta? Ok, así como estas iniciativas hay más, probablemente se encuentren alguna otra parecida o ustedes puedan iniciar la, la, la propia. Eh, conozco una persona aquí en eh, México que da charlas gratuitas a, a niños, a jóvenes que quieren, que no saben cómo iniciar en el mundo de las tecnologías de la información y gratuitamente una vez al... Creo que son cuatro o cinco veces al mes, abre charlas de una hora gratuitas para quien se quiera apuntar. Ya es tan popular que se le llenan en 15 minutos o pueden contribuir en alguna de estas otras. Technovation Challenge, Technovation.org es a, ni a nivel global. Entonces, se las, les presento esta por esa, por esa razón y porque es una de las que he tenido experiencia. La verdad a mí me, me cambió mucho la visión de estos, de estos proyectos y contribuyó también a cambiar mi forma de dar clases, porque ahora ya mis objetivos de, de trabajo en clases son diferentes porque tengo esto en, la, en, en mente y es, si el software se trata de mejorar la vida de las personas, entonces no debo de, de perder eso de vista en mis, mis objetivos, en cada decisión y en cada lección que eh, que imparto les dejo aquí la liga de technovationchallenge.org si quieren saber más anotarse estar eh, al pendiente de la siguiente iniciativa encontrar su capítulo regional y también si quieren contactarme respecto a otra pregunta algo que les pueda surgir después este es mi correo electrónico en donde puedo escucharles podemos platicar o podemos tener acercamientos más adelante. Pues muchísimas gracias.